Expectativa versus Realidad Polositos, ¿qué tal? ahí ahí. Pero que bien Empezamos con el primero eh, Vamos a hacer zoom Bueno, yo no... Hago... Bueno. ¿Cómo se hace zoom? Un ¡Momento! Tenemos el primero Gente, en los anuncios la gente cuando hace, o sea, en los anuncios, si te fijas, por la mañana, cuando hacen el típico anuncio te despiertas por la mañana, tal y cual, empiezan ¡Yujú! Queda con alegría, con ilusión, aunque sea lunes es igual, empiezan con energía Y cuando llega la realidad, y es el lunes, te levantas así Hola, buenos días Eh, dormitorio infantil Organizamos un poco la habitación, ¿no? Cuando llega el momento, los niños y todo ya te pones tú ahí a pintar las paredes con estrellitas, lo pones todo muy mono en tu cabeza pero cuando llega la realidad pues el niño lo descontrola todo y, y, y te ha quitado el chiringuito y lo tiene todo ahí eh, yo queriendo ser fitness, cinco minutos después esto, esta soy básicamente, porque eh, yo me estoy poniendo en forma un poquito reconozco a ver, no a los 5 minutos Pero sí que te da como el gusanillo Chuches, patatas fritas eh, Coca-Cola Eso... Esto es cierto y lo reafiero Yo tengo un gatito muy mono, muy mono Y pues yo en mi cabeza pienso Vale, voy a hacer esa Pero cuando vas a cerrar, el gato se va Dice, yo no quiero hacer fotos, yo me tiro Yo me retiro, no quiero ninguna jugando el área. Esto, no dices, vale, voy a jugar con tal persona, ¿no? Llega la realidad, eh, dame la pala, no, el cubo es mío, no sé qué, no sé cuántos ah. Empezan las peleas, arena en los ojos, no ves nada, tienes que ir al hospital, porque hay gente que lo tiene ordenado todo, pero a, a la perfección, ¿sabes? Aquí va la leche, aquí va los zumos, aquí va el agua, aquí va los refrescos, o sea, lo tiene todo súper bien organizado. Esto es verdad, ¿vale? Porque yo tengo el pelo largo, lo, me, lo quiero dejar más largo, lo quiero dejar por aquí, media espalda. A las chicas nos pasa, es muy normal. A ver, no te confío en este muñeco feo, pero no ves nada. Se te pone aquí todo el pelo y no ves nada, solo ves cosas negras y los negros y, y ves cosas así. ¿Ves gente? Pero no ves nada. Vamos a actuar como si fuera esto, ¿vale? Expectativa, olores. ¡Ay! ¿Qué es ese olor? Estoy preparando un pastel. Realidad. ¿Qué es ese olor? Un pedo. Uh, ¿Sabes, tipo? Lo peor... O sea, esto a mí me pasa con la humedad. Si hay mucha humedad. En los días de lluvia, el pelo... Mejor no. Mejor lo no yo recogido. Y ya está. Comenta algo, ¿no? En el anterior vídeo... Vale, había una chica que comentaba Hola, ¿qué tal estás? Pues eso es lo que quiero que hagas Eso es lo que quiero que hagas Hola, ¿cómo estás? Ya está, no pasa nada Es lo que dije yo el otro día ¿Tanto te cuesta? Es nada, una frase O pon un corazón, una piña Pon lo que tú quieras Pero lo que ¿Entiendes? Labios pintados de rojo Yo no me maquillo, ¿vale? Soy natural Como lo estás viendo Y... Y esto sí que es verdad que me ha pasado Pero yo no me maquillo pero en algunas ocasiones que me he tenido que poner pintalabios por algo, que me pinto por aquí y luego vete tú a quitártelo, ¿sabes? Porque hay pintalabios que son eh, permanentes, como te salgas pues y te... te te manches aquí, ya me dirás tú como te lo quitas Haciendo yoga Yo he hecho yoga, ¿vale? Lo he probado una vez Es verdad que relaja bastante, ¿vale? Así que lo recomiendo Pero esto es expectativa en realidad También es cierto Porque, por ejemplo, pues, cuando lo vas a hacer Estás... Que no llego no, yo, no, si, yo, no. Y bueno, esto ha sido todo eh, Te dejo por aquí libros Libros no Vídeos eh, Algo para que te suscribas Y todas esas cosas que hacen los youtubers Y, y todo eso, ¿vale? Eh, espero que se esté grabando Porque si no, voy a quedarme mal Bueno Aquí me quedo Dios Chao ah Y recuerda darle a like Dale a like, muy importante. Para que me anime y siga haciendo cositas y todo eso.